vamos a hablar de un herbario mmm, eh, con recorrido porque curiosamente también nosotros cumplimos años este año eh, eh, porque se crea en el 89, cumplimos 30, mmm, lo que pasa es que eh, nuestro herbario pues eh, tiene la peculiaridad, por decirlo así, que está dedicado, mmm, dedicado a las algas fundamentalmente, a los vegetales marinos en general, a las faneromas marinas. Y tenemos algunos líquenes que a lo mejor que quizás sería conveniente que se los trasladáramos aquí al herbario TFC porque es una colección que nos donó nuestro compañero Stefan Scholl de eh, y y quizás deberíamos tratarla aquí, tenemos que hacer conversaciones al respecto hablarlo con él fundamentalmente porque no lo bueno bueno, el, el, el herbario se funda como digo en el 89 se funda, porque hay que comentarlo así eh, lo fundamos el profesor Ricardo Jarún un alumno que, que entonces era alumno Emilio Soleroní y yo y, ...y las cosas no han cambiado mucho... ...las cosas no han cambiado mucho... ...porque es un herbario que no... Eh, ...estamos en un departamento de biología... Eh, ...somos un grupito muy pequeñito... ...y el número de profesores no aumenta... ...como, como ustedes también saben aquí... ...al revés... ...empezamos a, a tener próximas las jubilaciones... ...y nosotros también tenemos un futuro muy incierto retomando la, la, las palabras de Nino ¿no? eh, tenemos por tanto un, eh, un herbario dedicado a macrófitos marinos fundamentalmente de Canarias pero también eh, de las islas macaronésicas en general eh, y también mmm, más recientemente incluso hemos llegado a las islas de, de Sao Tomé y Príncipe pero básicamente nuestra área de influencia es la, la Canaria en, en, en primer lugar y luego los archipiélagos macaronésicos Actualmente el personal que, que gestiona el barrio, eh, el, soy yo el, la curator, eh, Susi Viera, para los amigos, Ricardo Arón, y tenemos un técnico nuestro alumno aventajado ya ha caminado y se ha ido a otras a otra instancias y, y lo que tenemos es un técnico de laboratorio, nuestra angelita, que se llama Francisco Javier Suárez y que realmente es el, un poco el sostén de, de, de, ese, de ese herbario. Nuestro herbario eh, es muy pequeño, tiene aproximadamente unos 8.000 especímenes, eh, mm, en 1993 entra a, a, a formar parte del índice Herbariorum y mm, hemos tratado de que mm, en nuestro barrio pues esté eh, conectado, digamos, o accesible a, a cualquier investigador de cualquier parte del mundo. En esa línea hemos tenido, digamos, un poco de suerte, el hecho de ser un barrio pequeño. Si lo comparamos con lo que contaba hasta su momento Nino, claro, nosotros, como teníamos poco volumen de, de pliegos en principio, cuando ya eh, empezamos pronto, digamos, a informatizarlo, a eh, digitalizarlo y, y ya nuestras fichas ya estaban, eh, eh, digamos, informatizadas. Cuando. Eh, bueno, me he adelantado, ahora vuelvo a esto. <risas> Ay, perdón, que soy un poco de desastre. Ah, no. Bueno, cuando conseguimos eh, un, un proyecto eh, para adecuar nuestro herbario al Gibif. Y entonces.. Eh, con 12.000 mil euros que nos dieron en ese en ese momento, como ya nosotros teníamos buena parte de las eh, de las fichas digitalizadas, solo tuvimos que volcar el proyecto. Lo que nos permitió fue crear la página web. Ay, perdón. la página web de del de, de herbario y entonces nuestras fichas, digamos que fue un, pro, un proceso eh, relativamente fácil. Nosotros sí tenemos todo nuestro herbario informatizado, ¿no? Lo tenemos incluido en... en, en el... Eh, en, bueno, ahora lo veremos un perdón, voy a poder volver para atrás Nuestras todas nuestras colecciones todos nuestros pliegos, perdón, están eh, disponibles para cualquier parte del mundo voy a volver hacia atrás perdón, un segundito que tengo la... a seguir un poco contando eh, digamos los procesos. Les decía antes que eh, todos nuestros especímenes son básicamente canarios o, o macaronésicos pero también hemos eh, realizado de principalmente el profesor Ricardo Arún ha hecho eh, distintas campañas, tanto en Japón, en Panamá, en Sao y Príncipe, por ejemplo, Hawái, Estancia, eh, mmm, y tenemos una, un, digamos un, un cierto número de pliegos de otras partes del mundo, algunos de ellos también eh, obtenidos por intercambios, como es el caso de, de, de Hawái, o... Uh, um, um, pliegos de la península, de distintas localidades de, de la península. Eh, aquí tenemos algunos ejemplos de esos eh, pliegos que recolectados en otras, en otras zonas, en otras partes del mundo, ¿no? pero como digo, son, estos son minoritarios. ¿no? Bien, antes de, de llegar a la informatización que les contaba antes, pues pues como todos los comienzos, no, Nino también lo decía, empezamos con unos armarios en un laboratorio ahí íbamos poniendo los pliegos hasta que con bueno, nuestra facultad eh, pasó al antiguo seminario del antiguo seminario ya conseguimos llegar a, a, a, a la Facultad de Ciencias del Mar actual y en el 98 pues conseguimos en el sótano, siempre en el sótano, eh, en el sótano de la facultad tener un, una sala donde tenemos eh, los armarios y los pliegos, mientras que en el laboratorio es donde se realiza todo el montaje, que lo realiza el único el, el técnico que les comentaba anteriormente. ¿no? Aunque ahí la foto parece que está muy bonito, tampoco está en muy en muy buenas condiciones, como todos los sótanos, pues son húmedos y, y bueno, estamos en Tafira, que es un, una zona de Gran Canaria que también es húmeda y, y la humedad, no, tanto ambiental como, como eh, de estar también cerrado habitualmente, en fin, que las condiciones mmm, tampoco son muy, mmm, muy buenas. Problemas de espacio todavía no tenemos, es decir, para los pliegos todavía tenemos una cierta holgura, no tenemos problemas de espacio, pero... Eh, y ahora les diré también por qué <risa> eh, pero bueno mmm, las condiciones podían ser mejores tenemos la gran suerte, ya lo comentaba Nino antes, que como tenemos algas y plantas marinas, pues claro nosotros problemas de ataques de insectos o digamos que las, los pliegos estos se conservan de modo propio por decirlo de alguna forma ya ellos bien no, no, no, no, no tenemos grandes problemas con ese, con ese aspecto ¿no? bueno eh, como decía, ya los lo teníamos avanzada la parte de la digitalización, de tenerlos informatizados y la, la, la, la, el conseguir el, el proyecto nos permitió eh, realizar nuestra página web. Página web que, que les presento aquí. Bueno, en las que tenemos distintas eh, entradas mmm, y donde, eh, bueno, pues vamos a ir por ejemplo a consulta. Bueno, no sé. Bueno, se suponía que podía, aquí no hay conexión. Ah, bueno, vale, vale. Bueno, yo quería solamente mostrarle, aquí ya tienen experiencia, ¿verdad? Marta, ya tú has entrado... Bueno, mmm, simplemente mostrarles mmm, cómo tenemos eh, informatizado, mmm, cómo tenemos nuestra, nuestra página web en la que mmm, entran eh, en consulta, les saldrán los pliegos y el pliego incluye... Al principio comenzamos, porque era, lo, comenzamos haciendo fotografías de los pliegos, pero mmm, más recientemente ya estamos mmm, mmm, escaneando los pliegos, porque la, que es mucho mejor, o sea, el pliego evidentemente no todos los pliegos, tú puedes solucionar eh, las cuestiones con una foto, o un escaneo de un pliego, necesitas tener el, el pliego, eh, digamos, en mano, ¿no? Pero otras veces no es necesario, si los pliegos están bien presados la, la, el escaneo, pues da bastante buen resultado, ¿no? En, sobre todo en el caso de algas que tienen un cierto tamaño, evidentemente, las algas pequeñitas no, pero eso, eso eh, parece una tontería, pero eso... Nos permite ser mucho más rápido. Ya no, no tienes que estar haciendo peticiones al herbario para que te mandemos los pliegos, etcétera. Muchas veces se soluciona simplemente mirando, consultando los pliegos de esta manera. La página web es un ente vivo, ¿no? por decirlo así, es decir que, que eh, de la misma manera ahora estamos en el proceso de pasar de las fotografías que teníamos de los pliegos a los, a los esca al escaneado, pero también eh, continuamente hay fallos, ahí tenemos que estar corrigiendo eh, pliegos, etcétera, y dependemos con bueno, eso lo que quiero decir es que dependemos de un informático. Informático que, eh, bueno, en el instituto estamos, eh, el, el grupo de investigación nuestro está dentro del Instituto de Coacua y ahí hay un, una persona, un técnico que, eh, donde está, que es donde está, digamos, la, la página web que, que nos soluciona cada X tiempo, su, cuando tiene tiempo, nuestros, nuestros problemas. ¿no? O sea que lo, siempre es lo mismo, ¿no? No hay disponibilidad. Eh, lo ideal sería tener un técnico que nos estuviera haciendo todo esto pero bueno, mmm, poco a poco poco a poco porque es lo que hay no, lo, lo, tenemos que adaptarnos a los que tenemos pero sí, eh, la verdad, el, el hecho de tener eh, esa página, el, nuestro herbario en una página web pues yo creo que le, que le da bastante eh, accesibilidad y, y es mucho más sencillo además eso nos ha permitido ay, a ver que tengo que salir de aquí Ay, a ver. Eh, eso nos ha permitido bueno, bueno eh, antes que esto eh, a través de una de una, antina, una antigua alumna de la Facultad de Ciencias del Mar que trabaja en la UNESCO pues comentándole que teníamos eh, informatizado el herbario pues ya lo ha metido en el directorio eh, de la UNESCO para la, esta parte de, para el Atlántico Este y, y bueno, eh, si ustedes entran en, en esta página y se pincha en, en pues sale el, el número de pliegos, pinchan en cualquiera de los puntos rojos que están, los pliegos que tenemos, eh, pues les saldrán los datos. ¿no? Eso nos da aún mayor visibilidad eh, al, al herbario, ¿no? También estamos en la asociación de herbarios iberoamericanosicos, pero que bueno, que nosotros como lo que tenemos son ni participamos en los en los encuentros que, que realizan y demás porque son básicamente plantas terrestres y pero bueno por estar eh, digamos darnos a conocer, ¿no? Que es lo que se trata. ¿no? Bueno, eh, bueno esto es lo que les comentaba que estamos en en, en estos en, en este portal y perspectivas futuras bueno eh, como les comentaba somos tres personas, somos tres personas de las cuales pues yo ya estoy camino de de jubilarme también ¿no? y, y digamos que no sé, eh, no hemos yo me echo la culpa también, ¿no? Pero no hemos conseguido eh, involucrar o a, a, a más gente en este, en a, a alumnos que fueran saliendo, también es verdad que como no se les ofrecía ningún tipo de trabajo que se pudieran quedar, porque yo no, no les podíamos ofrecer nada tampoco, ¿no? Entonces eh, nos vemos un poco que sinceramente en, si no conseguimos en cinco años o así tener un alguien, un relevo generacional que se interese por este campo concreto, porque claro, mi departamento es este departamento de biología, es pequeño, pero es mayoritariamente de personas que se dedican, profesores que se dedican a la acuicultura, o a la zoología, en a la oceanografía eh, biológica en términos eh, generales, y entonces claro, digamos que... Eh, no, le da, no, no tenemos a nadie que, que nos pueda eh, digamos eh, hacer de relevo en, en un futuro más o menos inmediato ciertamente puede ser a 10 años vista que ricardo se jubile yo me voy a jubilar mucho antes pero claro tenemos que tener a alguien que quiera hacerse cargo de, de esto mm. Lo que hemos pensado es eh, mm, tratar de, de, que ya lo comentaba también Nino, de dar eh, poner en valor un poco el herbario que está ahí como muy eh, escondidito. Eh, no tenemos la opción maravillosa de un servicio general como han conseguido ustedes aquí. Sí que eh, recientemente en el rectorado pues, nos han dicho de, de hacer unas comisiones de colecciones y yo he dicho, ay, las naturales también, porque parecía que era con un poco más de letra y, y se va a hacer, pero claro, eso no significa que, que tenga dinero ni, ni que vaya a tener eh, continuidad el personal, porque cuando Javier, nuestro técnico, como en el caso de Angelita, se nos vaya, pues tampoco tenemos a nadie preparado para, para poder eh, que sepa hacer los pliegos, en fin, que... Y, y bueno, eh, creo que nos queda un trabajo por delante, que es el que quería explicitar un poco aquí, de, de qué podemos hacer para atraer a, a, a quien quiera eh, dedicarse a esto. ¿no? Y entonces... Eso pasa, creo, por poner en valor eh, la importancia de los herbarios en eh, estudios de conservación, por ejemplo... O mmm, de cambio para mmm, constatar eh, cambios, por ejemplo, eh, debido al cambio climático. no Tenemos series, la laguna más, porque tiene más antigua. Tenemos eh, series de mmm, pliegos de, desde 20, 30, 40, 50 años atrás y, y podemos hacer comparaciones. Eh, por ejemplo,. Eh, eso lo pudimos utilizar nuestro herbario en una publicación eh, a raíz de, de, del, del volcán del, del hierro, ¿no? que hicimos una comparación entre el efecto en, en la especie Padina paónica, una alga parda que tiene carbonato cálcico en, en sus paredes celulares, entre un efecto inmediato que provocó la descalcificación que serían los, el pliego, los pliegos de, de arriba como se ven sin calcificación, y lo comparamos con. porque nosotros habíamos observado con nuestros plevos de 20 años eh, recolectados de padina, cómo esa calcificación había ido progresivamente, poquito a poco, eh, desapareciendo por efecto de, de la acidificación del, del agua del mar, ¿no? Y. Eh, esto es un poco para demostrar cómo los pliegos, de el valor, digamos, de las series de pliegos de herbarios anteriores, por ejemplo, en este caso concreto, pero es un poco lo que, lo que está por venir, el cambio climático o la, las especies introducidas, especies invasoras, que también nosotros poco, pues poco tenemos los registros de cuándo aparecieron, qué perspectivas, y eso nos puede dar... Lo digo porque... Eh, mm, eso esta parte, digamos, es, eh, haría más atractiva a, la, a los mm, ecólogos, porque realmente o conservacionistas a, a utilizar los herbarios y darles por tanto mayor importancia, porque es que si no los taxónomos ya estamos de mode total. Y, y en esa línea sería la hacia dónde vamos pues a uh, banco de ADN es decir eh, y, y en, ese, en ese aspecto pues tenemos una compañera más joven a la que podríamos <risas> dejarle en herencia el herbario eh, si conseguimos que, mmm, que sería Pilar García todavía no lo he hablado con ella <risa> un poco pero hombre yo veo que eh, la, de los, que, los compañeros que tengo en el departamento de los que podrían continuar un poco con con, con esta línea, añadiendo, ella eh, eh, sí que realiza trabajo eh, de, de, en el campo de la, de la genética, más que en la. Y entonces, pues ella, eh, digamos que eh, atrayéndola, pues vamos a empezar a, a hacer un banco de, de ADN, pues ella también se una a nosotros. Y. y haya un apoyo en la investigación más amplio que el propio que ofrecen los, los pliegos eh, tradicionales, digamos, actuales. ¿no? Y, y también, y en eso pues me ha dado la pista, que teníamos esa idea pero no lo hemos hecho, sí que cuando hay profesores de instituto que nos dicen ah, el herbario, pues les remitimos a que vayan a la página web y ellos hacen eh, trabajos, pero no hemos llevado a la calle, digamos, a, a ferias o a algún tipo de enseñar el herbario. Cuando vienen por la facultad los grupos de estudiantes, sí que les me llevamos allí a nuestro laboratorio y les enseñamos, pero quizás habría, en colaboración con museos y con los centros educativos, que darle más visibilidad al herbario, en aras a, a también a conseguir financiación para poder eh, porque eh, si se nos va el técnico que tenemos ahora el próximo que venga no va a dedicarse a lo mejor al herbario porque serán las necesidades del departamento de biología que, que tiene muchos muchos aspectos y puede quedarse esto en nada así que <ríe> yo el, el futuro inmediato no es muy negro pero a muy corto plazo las cosas pueden cambiar drásticamente y sería una lástima porque tenemos todo ese material cierto es que no son muchos pliegos ni comparación con los que tienen aquí pero que son tenemos representaciones ya de, de 30 años ahora mismo de, de, de ejemplares que que nos ofrecen una información valiosa, que hay que potenciarla eh, en los nuevos trabajos de investigación que no, no, no les dan valor a, a esto y habría que, que, que um, conseguir más apoyo, más apoyo, conseguir institucionalmente, pero también por parte de los, de los compañeros. Y bueno, seguro que se me quedan un montón de cosas atrás, pero... Eh, esto era lo que les quería contar, la historia es pequeñita porque el barrio es pequeñito